Ahora con Galactus ya derrotado, hemos regresado atrás en el tiempo de nuevo y el punto cero ahora está totalmente inestable de nuevo. Nuevas zonas en el mapa, secretas, secretos que han sido descubiertos y llega el Imperio Romano a Fortnite en esta temporada. Puede recolectar oro para poder comprar armas exóticas en el juego. ¿Sabían de eso? Nuevos consumibles y ubicaciones antiguas han regresado. Así que, bienvenidos a un fantástico video de Fortnite, temporada 5. Si quieren saber de todo esto y más, les recomiendo quedarse hasta el final del video. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo video de Fortnite. ¡Temporada!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 como nueva zona importante con nombre Una nueva zona que realmente reúne muchísimos jugadores al principio de cada partida Y del coliseo pasamos a Salty Towers Una mezcla entre Salty Springs y Tilted Towers que tanto añorábamos en el canal La llegada de la jungla tenebrosa al mapa ha sido una de las grandes sorpresas La primera de las tintas que escuchamos en el video de ayer pudimos escuchar cómo se trataba de una jungla misteriosa llena y repleta de animales. Si no vieron el vídeo les dejaré una notificación justo aquí encima, ahora mismo, para ir a verlo. ¿Puede que esto esté siendo una referencia a Jurassic World? Imaginen ver dinosaurios o algo parecido en los próximos meses. Además tenemos el regreso de nuevo de uno de los bloques de Dusty Depot, los grandes almacenes del capítulo 1 de Fortnite. Una máquina enterrada en arena por el accidente que ha sufrido. Se trata de la nave de Mandalorian. Y de nuevo hemos visto regresar a Durburger al mapa. Pero la gran novedad de todo el mapa de esta temporada nueva es... Punto cero. Una gran grieta en el centro del mapa la cual es más especial que las demás. Nos hace poder regresar al suelo súper rápido y sin hacernos daño. Wow, ¡Qué gran temporada tenemos en Fortnite! ¿Qué puntuación le daríais vosotros? yo le doy un 10. Nuevos ítems secretos. En la temporada 5 ha cambiado completamente la forma en la que funciona el Battle Royale. Esta vez podremos recolectar oro por todo el mapa. Hay algunas cajas fuertes por el mapa... Que nos otorgarán hasta 100 de oro por abrirlas. Eliminando enemigos y rompiendo objetos también obtendremos oro. Pero, ¿qué se puede hacer con este oro en el juego? Muchos jugadores están preguntándolo. Ahí les va mi respuesta. Es muy sencilla. Por el mapa encontraremos diferentes personajes con los que se puede interactuar. Ellos nos ofrecerán misiones o recompensas para obtener oro o gastarnos el oro. Si ya dispones de oro suficiente para obtener la mejor de las recompensas que te ofrezca, gástalo y obtén armas exóticas del juego. En cambio, si no tienes oro y quieres obtener una de estas armas, debes recolectar el oro para poderlo canjear en estos personajes repartidos por el mapa. Se trata de vendedores ambulantes o algo parecido. No es el único secreto que esconde esta temporada, ni mucho menos. Nuevas mecánicas han sido añadidas. Podemos ocultarnos bajo las arenas movedizas del mapa. Y encima, desplazarnos por la arena sin ser vistos, apenas. ¡Qué locura! Nuevos bots realmente chetados han vuelto al mapa Algo parecido a los merodeadores que encontrábamos hace unas temporadas en el juego Realmente no tienen un spawn fijo y pueden aparecer por cualquier lugar del mapa de repente por lo que deberemos tener cuidado de acercarnos a estos, ya que disponen de muchísima vida y además tienen buena puntería. Encontraremos un jefe secreto en la nave de Mandalorian de esta temporada. Este jefe secreto nos estará dando la nueva arma mítica, sniper con mira térmica. Es una auténtica locura este sniper, además... Conseguiremos un jetpack mandaloriano por derrotar al jefe secreto Así que esto nos lleva a nuevos ítems misteriosos de la temporada 5 El sniper mandaloriano no es la única arma mítica secreta añadida en el juego Porque a lo largo del mapa y de todos los cofres y recompensas Tenemos la oportunidad de conseguir las nuevas escopetas de aliento de dragón una escopeta que prende fuego a todo lo que disparemos. Es bastante caca, así que no recomiendo que la uséis mucho. Otro ítem es el rifle de la tormenta que se esconde en uno de los personajes con los que podremos interactuar. Pero nos pedirá bastante oro para obtenerlo. No será un ítem fácil de conseguir, además del regreso del revólver con mirilla. Este también se consigue con oro No solo esos ítems, sino que Mirar esta locura Ha regresado la escopeta táctica legendaria El AK Las pistolas legendarias Y el rifle de asalto táctico también Lógicamente No, no solo eso Porque además la P90 también ha sido añadida Y la escopeta recortada también Dios, parece que estemos volviendo a jugar Ese Fortnite que tanto nos gustaba Existen también nuevos consumibles por el juego que podremos conseguirlo rompiendo estas nuevas piedras que se encuentran por el centro del mapa. Al romperlas encontraremos una gema secreta que se puede consumir. Esta nos estará dando un nuevo poder o una nueva habilidad secreta. Podremos teletransportarnos unos metros con esta habilidad durante unos segundos. Esta vez parece que no tendremos una skin en el nivel 100 del pase de batalla. Pero tendremos algo mucho mejor. El rey de la temporada 5 de Fortnite. Baby Yoda. ¡Oh, sí! Se trata además de un nuevo estilo para el mandaloriano que conseguimos con el pase de batalla. Y eso está realmente cool, creo que esta temporada promete mucho y además me gusta mucho más que las anteriores ¿Qué opináis vosotros Neox Army? ¿Qué puntuación le dais a la temporada? Recuerden participar en el sorteo y espero que les haya gustado mucho el nuevo video Disfruten del día y mañana nos vemos de vuelta cracks ¡Chao!